Bueno, que me conturci en el amplificador y abrimos así la segunda entrevista amplificada de la tarde Bienvenido Guillermo D'Amico, Guille, ¿cómo andás? Muy buenas tardes a todos, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha? No sé cómo escucha? ponerme ni... ¿No? <risa> <Okay>. <risa> no, está bien, está bien Un poquito más cerca del micrófono nomás Dale, eh, no ¿Se, ¿Se acerca ahí? usted? ¿Se acerca Ay, el no. micrófono? No pasa nada Puede moverlo, no se va a romper <risa> No toco nada por las <risas> Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, muy muy contento, la verdad. ¿Sí? Eh, ¿Has dado hace... muchas entrevistas? No, no, para nada, para nada. Siempre estuve como oyente de la radio y estar acá adentro, la verdad que nada, me pone muy contento. bueno. Qué bueno. Gracias, cuenta... gracias por escucharnos sí. Sí, sí estamos bien. Y Escuchar siempre... radio. Y tengo, hace un ratito hablábamos y hablamos de, de estas cosas perdidas, ¿no? Que nos quedan. Los aparatos son sí, aparatos... Bueno, yo soy muy chapado de la antigua en ese sentido. <risas> de radios spm Bueno, ahora lo estamos viendo también. Estamos aprovechando el lenguaje de las cámaras eh, para charlar un poquito y conocernos y adoptar nuevas plataformas. ¿Qué me conturce una banda fiestera? Se puede decir ¿Se si puede es un sí. rock, reggae, sky, otra yerba, de dice todo. ahí. De en... todo, de todo un uh -huh. poco. Está bueno porque, nada, para abrirse a cualquier estilo musical van a ver que esta canción que están escuchando ahora, que es uh -huh. Semillas, sí. era tradicionalmente era un reggae. Pero bueno, nada, ahí. Muta. Mutó, fue mutando, me dieron el espacio ahí para meter un poco de quilombo con, con la guitarra Y dije, bueno, le puedo mandar un poco de distorsión Y quedó esa cosa que están escuchando ahora Bien ahí, recién hablábamos por ADR, ¿de qué me contó? Eh, de nombre, díganme si no, todos la conocemos O sea, es un nombre que a lo largo de, no sé, por lo menos 10, 15 años Que yo me manejo en el mundo de la radio eh, La he conocido, la he sentido nombrar Pero le preguntaba eh, de dónde venía esta banda Y vos me comentabas que venía de una banda que se desarma Sí, anteriormente eh, había una banda, bueno, hace muchos años acá uh -huh. en La Plata, eh, se llamaba Che Raíz, uh -huh. y bueno, de Che Raíz se desprendieron varios músicos, uno de ellos, bueno, ahí para ir nombrando un poco a, sí, obvio. a sí. los que están del otro lado, a Rodri, que es el cantante, el guitarrista, a Eduardo Romero, trompetista, y a Javier Almirón, que es el de las congas. Ahí va. Hoy por hoy eh, armaron con Tursi, después fueron adoptando ahí un poco... Eh, cada familiar, la banda es hiper familiar Para que se den una idea Desde mi lado está metido Mi suegro, mi cuñado, el primo de mi cuñado Mi novia Y bueno, yo me metí en esta en gran esta familia. madera Sí, un, sí. un emprendimiento familiar, entonces Es un emprendimiento familiar, se puede decir ¿Qué hace sí, música, ¿hace cuánto ha, ha, La formación está actual? ¿qué me contó? Eh, Originariamente está del 2013 Yo creo que estoy Desde el 2018 más o menos Entré en la, en la nueva era Ahí justo le estaba comentando a A Belu que la banda tuvo así como Dos grandes etapas, una fue el demo Que lo van a poder encontrar en YouTube Que tiene una etapa amarilla Y después está ahí la remasterización Ahí el nuevo empuje con nuevas mezclas y demás, que es eh, el disco verde que van a encontrar en YouTube y en Spotify, donde tiene como un sol saliendo de atrás. Y, y bueno, es, eso es lo que están escuchando ahora. O, onda Cirquero, ¿no? Cir, eh, bueno, Variedad Musical, Grotesco Variedad Musical se llama el disco del cual estamos hablando. Exactamente. Ahí va. Bueno, ¿qué me contaste? Iba a estar tocando este sábado 10 de septiembre en el Centro Cultural Los Lobos, exact ahí en 13. 500. En 13.527, yo voy pero, ya medio de memoria Total, me... sí en la, bueno, en la primera bajada ¿no? Claro, yo no tuve la posibilidad de ir a verlos Pero sí he visto en Instagram Muchas presentaciones de que me conturci Y es verdad que es muy fiestero Y mucha gente los va a ver O sea, tiene ahí su público ya que los sigue La verdad que sí, sí Eso es algo que, que se agradece siempre eh, Somos muchos también Somos prácticamente hoy por hoy 12 personas Así que si cada uno ya trae 10 es un, claro. es un montón de, de gente, pero, pero sí, siempre se agradece, y el público también, algo que nos sorprende siempre, no solamente viene gente de nuestra edad, sino que viene gente mayor, gente que, también los chicos, que eso está bueno porque, nada, tratamos de, de hacer un ambiente familiar, de hacer una fiesta, y que, y que bueno, que todos puedan disfrutar, más allá de lo musical. Sobre los escenarios pretenses, ¿por dónde han tocado ya? ¿Qué, ¿Cómo la han vivido? ¿Por qué escenarios? ¿Acá en el fabero Acá abajo estuvimos, de hecho, antes de que surja todo el tema de la pandemia y la cuarentena, sí. estuvimos a punto de tocar en marzo del 2020, y a la semana fue cuando cerró todo, ah. pero estuvimos ahí. Habíamos vendido todas las entradas. no mirá, Así que tuvimos que, que devolver, bien. había ido bien, y creo que en el 2018 y 2019 hemos tocado, no recuerdo ahora con qué banda de soporte, pero sí. Uh -huh. Ya vamos a abrir agenda acá. Sí, acá este se agota enseguida. Ya, el... sí. por ejemplo, para este año no hay, no hay fecha, le comentamos a, a las bandas. ¿A quien quiera venir a tocar alfadero? Ah, no? Claro, hay que venir eh, mínimo seis siete meses antes. Sí, sí, de hecho ahora cuando abran agenda 2023 vamos a tener que ya ahí levantar la mano con tiempo. <ríe> bueno, ah, bueno. Salu ¿Sí? saludamos a la gente que ya se comunica con este programa a través de todas las vías, tenemos el WhatsApp, de Radio Estación Sur, del 221-477-4314 Estamos con Guillermo aquí en el aire Nos pueden ver a través de YouTube Y hay mucha gente ahí ¡Hola! <ríe> eh, saludamos al Pato Luis que dice ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! <ríe> ¡Vamos! Nos vemos en Los Lobos eh, Bueno, este, este, fin de, este fin de semana Sí, sábado 10, entonces eh, ¿Qué, ahí... ¿qué, ¿Qué propuesta se viene ahí en Los, en los Lobos? Sí, agrupación de Los Lobos Agrupaciones, ¿no? Sí Centro Cultural, la agrupación tiene varios sus derivados. Sí. Eh, y nosotros planificamos un poco la, la fecha: va a ser a las 8 en puerta, o sea, está para el que quiera ir a las 8. Tempranito, bien. tempranito Está bueno ir temprano por un tema de lugar, porque a veces las mesas están medias. Ah, claro. Y bueno, ahí le pedimos siempre a, al que se quiera sentar, por lo menos. Eh, claro. que vaya tempranito. Yo, y que... por ejemplo, ya las treintañeros necesito sentarme, yo ya no me banco una... No, <ríe> la, no, no es la <ríe> joven Belén que iba a decir a la principal. No, yo ahora hago primer turno y sentada. Sillas con respaldo, no posible, ¿viste? Todo, <ríe> sí. todo bien. Eh, va a abrir el gato y su pandilla, que es un solista también eh, del ambiente, que ya ha tocado con nosotros en algunos... Eventos solidarios y nosotros estaremos tocando 10, 10 y media más o menos. Ahí va, bien Así ahí. que bueno, es una fecha bastante acotada a la propuesta de banda porque siempre solemos tocar con dos o tres, o sea, armamos pequeños festivalitos. Sí. Y también nos gusta eso de mezclar géneros. A veces to hemos tocado con bandas rozando ahí el, el metal y el punk y la verdad que eso está bueno. Unir claro. la variedad musical. Total. Sí, sí. Haciendo la alusión al nombre del disco que tiene que con Turcio, se presenta este 10 de septiembre, entonces, en la agrupación Los Lobos, allí en calle 13, entre 527 y 528 en Tolosa. ¿Han salido de la ciudad de La Plata? ¿Han podido tocar en otros lugares, en otras eh, ciudades? Sí, eh, tuvimos unas fechas en Wilde. Igualmente, ahí también tocando con, con bandas amigas y en alguna que otra en capital. Hoy por hoy, este año, nos concentramos acá en La Plata. Ahí, justo que eh, estaban nombrando hace unos minutos, tocamos en El Viejo Rey Lagarto. Ah, ah sí. Que, bueno, ahora se llama Psíquica, sí, que vamos sí. a tener que ir también. ¿Y sí, sí? Yo también lo conozco, eh, quiero verlo. Está todo pintado de negro. Sí. Tendrá sí, la sí. misma esencia. Lo habían terminado de pintar hace poquito encima. El, el, el, cuando estaba antes el Rey Lagarto. Pero bueno, nos vamos a abrir. Ya estamos planificando bien el año que viene. Eh, poder grabar algún EP nuevo, ahí eh, va, salir ahí. a buscar fechas, salir a buscar también nuevos, nuevos escenarios, que eso creo que está bueno. Pero, pero bueno, por ahora, el año lo vamos a cerrar así ahora con eh, este sábado, sí, el 10 de septiembre, y probablemente el 3 de diciembre también vamos a estar. ¿Ahí eh, tocando el año? Sí, ahí en Los Lobos. Esa Bien. ya también la tenemos. toca mucho en los Lobos, les gusta, ¿no? Estamos ahí, sí, nos sentimos cómodos. Como, pero... como, como en casa, la familia en casa, sí, básicamente. Sí. Pero bueno, nos vamos a tener que abrir, ahí ya. Estamos empezando a, a buscar nuevos nuevos espacios. Sí. Mismo de las radios, yo creo que eso es algo que, que eso está bueno. Normalmente íbamos a una también, que era como la, el lugar fijo, pero creo que sí. ahora, bueno, nada. Vamos, vamos a venir a hinchar si se puede. Sí, oír. sí. y los Lo esperamos a, con los, a los 12, 13, con los instrumentos de acá. Tenemos que preparar algo acústico, eso es algo patente pendiente ahí. Si alguien está escuchando de los chicos, <ríe> patente pendiente. Pónganse las pilas, sí. chicos. Teníamos ganas de escuchar un poco de música en vivo aquí en el estudio, así que las puertas seguirán. Abiertas. Lo que le propongo a Guillermo y a la Oyentada es eh, escuchar algún sí, temita. de una. No sé si querés elegir algo del disco o vamos al demo que está en YouTube. Eh, ahí sonó Semillas, ¿no? Hace un ratito. Sí. Semillas. También tenemos para ver eh, mejor estar solo. Bien, ese right. es un videoclip también sí. que filmamos en el Parque Savera. Es como el hit de la banda, así que también lo pueden lo pueden escuchar. Por eso, aprovechando, no merece, aprovechando que tenemos las cámaras, le pedimos el compromiso ahí a Adrián Fragati para ponchar de última eh, ese producto audiovisual y lo vamos a escuchar aquí a través de la 91.7. No sé qué les parece. Por favor, Vamos, dale play nomás. Momento de mandarle play, eh, estamos en vivo en Radio Estación Sur, en la 91.7, también en nuestro canal de YouTube. Suena qué con Tour, si esto se llama Mejor Estar Solo. En algún bar, escapándole un poco de la soledad, quemando el tiempo, yo vi sus piernas, yo no sé si fueron ganas de bailar, o tan solo se quería acercar a ese perfume, el que me tienda, pero es esa la que no me dejan paz, si tan solo se pudiera liberar de sus encantos. Casado me dejó llevar, ya no quiero tu capricho nunca más. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. estar solo Me vuelve loco. Yo ya no quiero duplicarte nunca más y aún voy por todo. La alegría y la armonía volverán. Sé que pronto las heridas pararán.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 Dejo de tus besos sin pensar, Que ti la vida se me iba a volar, me fui un tiempo en tus miserias, pero ese perro hoy se va de acá, ya no quiero tu capricho nunca más, corto los hilos, tu marioneta, abrazar cortar de nuevo y empezar, ya no quiero tu capricho nunca más, te lo seguro. Cortar de nuevo y empezar, ya no quiero tus caprichos nunca más. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mejor estar solo, que ganar soportando este dolor que me vuelve loco. Ya no quiero suplicarte nunca más, Y ahora voy por todo. La alegría y la armonía volverán, sé que pronto la querida cerrarán.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 Mejor estar solo es lo que estamos escuchando en Esta tarde de Radio Estación Sur en la 91.7 Suena con Contursi. Queme me Contursi que va a estar tocando este sábado 10 de septiembre En la agrupación Los Lobos Ahí en 13, 527 y 528 En el primer turno tempranito A las 8 van a abrir las puertas Estamos escuchando esta varieté musical eh, Y acá Guille nos contaba De que bueno de que cada uno de los músicos tiene como su onda Y esa, eso se conjuga todo En el sonido de me Contursi ¿no? Exactamente ya Hay 12 personalidades muy distintas en la banda yo soy por ahí el, el más alegre, el que viste de colores Ah, no, no puedo mentir la <risa> cámara es nada, nada, Cada uno tiene... Su soy una gran de moto negra, sí, no sé como, Totalmente nada, a, mí, bueno, a mí particularmente, como siempre a la gente que viene a ver Me gusta, como te decía recién, el metal, el rock pesado Y la verdad que con la banda descubrí ese espacio Y aprendizaje que la verdad que no hay que ser purista O encasillar con no, un perfecto. género está bueno aprender siempre el otro, y la banda puntualmente tiene eso, es como que cada uno, ahí puedes encontrar gente muy grande, el de la trompeta justamente, Eduardo, que es el antiguo, no es el, el viejo, es el, tiene más o menos 82, 83 años, y tiene serio? un espíritu, sí, todos si lo ven, todos quieren ser como él cuando sean grandes, totalmente y bueno, particularmente cada uno tiene como su género, eh, y te iba a preguntar, justamente con respecto a eso, eh, las influencias, qué bandas quizás los influyen, porque, porque yo escucho esto y a mí la primera banda que se me dispara es Encías Sangrantes. Sí, sí, acá sí tenemos que tenemos un referente en La Plata, sí, que es muy similar a, a Encías. Nos gusta mucho también la época quizás de los fabulosos, de, de los auténticos, o sea, esa, esa mezcla que también en su momento se arriesgaron, digamos, a hacer algo nuevo. Por ahí nuestras influencias son, son esas. Ahí va. Aprovecho este momento. Estoy viendo aquí. Estuvimos compartiendo parte también de, del video de esta sí. producción audiovisual. Mejor estar solo. Tienen un par de temas más allí eh, grabados que durante la pandemia fue. Eh, ¿Unos así ¿o? Sí. hay unos playback ahí que quedaron también en manos de, del cholo que ahí es va. el tecladista, el, el multiinstrumentista porque ese chico toca todo, uh -huh. toca la batería, el saxo, el piano, el, todo. Y bueno, hizo ahí una, unas mezclas con los temas que ya habíamos grabado eh, en el estudio, el tiempo. No. Y dejame saludar especialmente al baterista. ¿Quién es? Eh, ¿Rodrigo? ¿Puede ser? ¿El Poppy? Popi? Eh, ¿El tipo? ¿Estoy viendo mal? No, Pablo Juárez. Ah, estoy viendo mal. Ahí, sí, me, me, le le fallan no falla los sí. eh, pero no sé, bueno. Si será... Igualmente le mandamos un saludo grande. Sí. Sí. Si dicen un nombre, por ahí es alguno de los chicos Rodrigo, <risas> es el cantante, Rodrigo Almirón eh, Bien, déjame eh, Saludar a la gente que se comunica con nosotros Saludos de Colombia Dicen acá, eh, saludamos a Tri Nos están escuchando, ahí comentando A través del chat de Youtube Y también lleva un mensaje Que nos dice, nos dice eh? hola Un saludo muy grande para Estación Sur Emma 470, nos deja el, los últimos todos los documentos, participa por las empanadas. Bien ahí, bueno, gracias a toda la oyentada que siempre está prendida de este amplificador todas las tardes, volvimos esta semana después de habernos tomado eh, dos semanas de vacaciones Y nos alegramos un montonazo De que estén apoyándonos y escuchándonos Ahora estamos charlando con Guille De Queme Contursi, eh, banda que se va a estar presentando Este sábado 10 en Los Lobos Ahí en 13, 527 y 528 Tema de entradas, esa movida Reservar temprano decía eh, Tenemos recién? todavía entradas anticipadas ahí va eh, yeah. Que están dos por mil o sea, Precio bien, barato, bien, claro. amigue, sí. bien Accesible para el que quiera ir Si quieren adquirir las entradas eh, Pueden mandar al Instagram de la banda ¿Cómo es? Sí. Es que con y Rock, nos top. dejan un mensajito ahí y se las alcanzamos a, a donde estén, ahí dentro de la. y alrededor de la circunvalación. Uh -huh. eh, pero bueno, quedan entradas. Van a ser eh, ese precio normalmente en lo que es entrada anticipada por ahí en puerta. Bien. Todavía no, no revisamos, no, no, no. pero bueno, la idea sería más que nada hacer una Obvio. puerta accesible. Dos entradas entonces por mil pesos Que me conturci es la banda Que invitamos aquí en el estudio Te agradecemos Guillermo D'Amico por Asistir No, gracias a usted, la verdad que estoy re contento Están invitadísimos obviamente si quieren ir Si no tienen nada que hacer el sábado Ahí invita a la casa Y bueno, si todo va bien La próxima venimos con todos los músicos Va, tenemos que hacer un cierre de año Con que me contur tocando Vamos a hacer una radio abierta quizás nos podemos invitar para que vengan a meterle fiesta a la calle ahí. Vamos, vamos a practicar, ahí le meto presión a todos los chicos, que si hay alguno escuchando, ensayemos esos temas, así por lo menos, bueno, venimos a compartir un poco de música. De buena. Bueno, eh, los, espera, los espera la banda entonces, este sábado 10 de septiembre, que es con Turci, aquí ha pasado por el amplificador, en esta nueva entrevista amplificada, gracias. Gracias, Gilles. Gracias a ustedes, buenas tardes a todos.